Muy buenas a todos chicos y chicas maníacos. Bienvenidos a mi canal Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7 Y bienvenidos a Seven days today Bueno, bueno, vamos a empezar Partida nueva Vamos a ver Vamos a hacer muerte permanente, creo Otra vez, como en la anterior Partida, pero vamos a hacer Game. estamos del principio No sé si miraré las opciones o qué Gama Opacidad Otro terreno distante Activado, tío Yo qué sé Es un follón esto Y la difuminación Esto ya muy alto, venga. <risa> ok. Eso por ahí. El audio. Vale. Ahí los controles. Vale. La sensibilidad de la interfaz y de la visión. Este se me gustaría bajarlo un poquito, bastante. Ahí yo creo. Una Selección de personajes ahora lo vemos aquí en partida nueva, vale. No sé qué os parece, cuál podríamos utilizar. Vamos. Han, Emma, Miguel. Yo creo que ya lo he utilizado todo, pero bueno. a Gabriel, que se parece mucho a la misión ¿eh? del, del Walking Dead El Punky este Grace El Jeff, Charlotte El Willy, Willy muy gracioso ahí con, lo, con los pelos a los afro La Helen El Vince María Raya El Chan Superviviente nato ahí donde lo haya el ya el minero y el Klingit este me gusta mucho, desde luego siempre es el que me pongo el Mad Mall vale bueno vamos con Klingit alias bandolero pues venga, partida local game acción estándar el aventurero está bien de principio Higa normal Vale, duración De una 16, está bien Aquí lo vamos a soltar todo, creo Borra todo el inventario al morir Ahí, borrar todo Como muramos Al bajala Esto que no tenga tanta memoria los zombies no hace falta que tenga tanta memoria. De normal, la duración de bloques siempre la suelo bajar un poco al principio, ¿vale? Ok. Para poder minar así mejor, si no. Venga, ahí. Luego la sala subimos. La durabilidad de bloque Tiempo de reparición del botín desactivado. Edición del botín, deshabilitado, ¿vale? Abundancia, así se la pongo el 200 del tirón Suministro aéreo uf. Yo creo que cada dos días Es que cada día el, el airdrop es un rollo O está ahí, Aunque te da un montón de cositas Venga, 24 horas Qué leche Un ciclo de 24 horas en 60 minutos ¿Vale? Activado, activado Y este desactivado Después ya estaría, ¿vale? Opciones Así es como huevo yo. No hay muchas opciones. Aquí en PC4, así que. Venga, empezamos. Pues pondremos otra vez bandolero, ¿no? No sé. Pondré con mayúscula. Vale. A ver, 7.0. No sé si me dejará. Vale Dice que sí eh, Pues venga, verificamos No, caracteres especiales no <ríe> Bueno, ponemos otra vez el nombre Ahí mismo ve y empezamos partida. Tenemos que hacer otra vez el tutorial de nuevo y todo. Y a ver dónde nos instalamos, a ver dónde salimos. Pero bueno, yo creo que por aquí por que iremos mejor. ¿Vale? Que en el otro lado es que hay mucha agua. Y no nos interesa. Tanta agüita. ¿Quién lo diría? Bueno, vamos a ver. Ahí está ya construyendo el entorno. Eh, pues estamos aquí ya, chavales. Al lado de una casa. Venga. Bueno, esto al que al que no lo haya visto, pues hay que hacer una misioncilla de primera, ¿vale? Para sobrevivir, que nos acepten aquí Uy, qué mal va esto Venga Uy, qué mal va esto Fabricar un saco de dormir, vale, necesitamos ahí No veo nada No veo nada, pero ¿dónde me han traído Esta gente? Madre mía, chaval Vamos a ver aquí, ¿qué hay? Que no veo nada, no sé Vamos a ver un de aquí, ¿verdad? Hay que coger de esto Y lo quita ya está por el suelo Esta es madera Que no le estoy dando Pero bueno, también nos viene bien ¿Vale? Venga, sobre todo Ahí la fibra Que No sé por qué no se tanto. Nada, vamos disculpadla. la... A ver, está, me veáis para allá A ver si vemos Que va, es que se va para allá y... Y sigue igual, ¿eh? A ver, algún nido o algo No veo nada y no viene muy bien. Me voy a tener para hacer el saco de dormir. ¿Vale? Aquí, aquí hay un, un nidito de amor. Ok. Venga, con dos huevitos y todo. Perfecto. Este debería de romperlo. Bueno vamos a instalar por aquí, yo creo, por la casa esta. Bueno, el hueso este, el, el nido no, no funciona. A ver si puede pillar algo de aquí. Ahí vamos cuidando cositas madre mía, cuántas cosas el coche vale, no nos da tampoco mucho pero bueno a ver, la hielera vale, un vaso y tal una basurilla, otras plumitas y tal ya no veo nada vamos a hacernos el saco saco de dormir a fabricar Vale, nos paramos aquí Bueno, 14 segundos eh. Buscar más cositas por aquí Vale, plomo que no ganamos para nada Pero bueno A ver, las... de estas no vienen bien, eh Las piedritas Necesitamos 5 piedras de esas Ok Esto hay que hacerlo muy rápido para no perder tiempo Nos agachamos Inadvertido Vale Venga, colocamos el saco de dormir Esto me lo quito, me lo quito Esto aquí ¿vale? Venga, hay que colocar el saco De todas maneras Lo voy a coger otra vez Ahí Ya lo metemos dentro de la De la casa, ¿vale? Ahí no veo la, la hierbita Y madera que ya tenemos, pues venga, a fabricar el, el hacha de madera lo más rápidamente posible. Esta la podemos poner en favorita, ¿vale? Y hacemos hachita. Bueno, tengo la de esta, chavales. Se me olvidaba. Que veamos algo, que si no... Ahí. Necesitamos más fibra vegetal. Es que creo que estamos en la nieve, ¿eh? Eso no se ve nada. Mal sitio para, para caer aquí en la nieve y para vivir, ¿eh? De primera, muy mal. Porque hace mucho frío. ¡Ojo el ciervite! Fabrica fa pantalones, vamos a ver. La ropita. Vale. Camisa, pantalones, capucha, zapato y guantes. Vale. Guantes. Pantalones. Me haría falta un poquito más. Vale. Ahora... Atacaremos al ciervo a ver qué hacemos No va a ver si se, se va a escapar Antes de que me fabrique el arco Venga por aquí Como nos ve, hay dos creo, ¿eh? No, uno Aquí podemos coger piedra Hay una poquita que nos va a hacer falta Necesito Y todo esto Otra piedrita Me la llevo Vale, nos queda poca fibra vegetal de esta por reunir Para hacernos los zapatillos y ya podemos ir tirando Venga, vamos a ver Zapatos Ahí Vale, y me haría también un gorrito De vaquero, de fibra vegetal Ok Vale Que une fibra vegetal ya sería, ya lo tengo todo bueno, un poquito de piedra por aquí un poquito más de fibra 4 y 35 venga, completada mientras cogemos un poquito de madera de aquí y carbón ponte ropa de fibra de tal, necesito un abrigo ya en la nieve poca broma Venga, maderita, que no va a venir muy bien. Ahí, fuera el árbol. Desaparece. Venga Este me lo voy a poner aquí. Vale. Este con el triángulo. Vestimos. Vestimos. Y... Triángulo y para arriba. A la cruceta, ¿vale? vale Ok Ahora me pongo este El de fibra vegetal Y este lo despedazo Ahora el garrote de madera Bueno, vamos a armas Y hacemos un garrotillo bueno, Tenemos ahí bastante maderita Pues estupendo, vale Venga Estoy cogiendo la cola Con la antorcha Bueno, bueno se apaga la antorcha, a ver Así si puedo hacer el, el arco, pero bueno, es muy difícil matar al, al ciervo de primera con, con una flecha. Eh, Esto me interesa. Vale, bueno, ha dado la rueda y todo. A ver si encuentro la, la entrada aquí. Vale. Vamos recogiendo aquí. Aunque ya os digo que aquí no me interesa quedarme. Que de aquí de la nieve. Porque la nieve no... No interesa Aquí la entrada, tío Por aquí Pues venga Ahora eh, el arquito Venga Aquí por garrote Y Ahí Voy hacer un arco De madera Vale, y unas flechitas Por suerte tenemos unas poquitas de piedra Y unas poquitas de pluma Pues venga y seguidamente me hago. No, no me hago nada porque me iba a hacer la hacha de piedra, pero no puedo. Y me pide piedra. Vale. Pues hay que farmear piedra, ¿eh? Y otra vez aquí tenemos una piedrita. Ve. Muy importante. Venga, intento romper esta por lo menos Ahí, estas son las que más me gustan de romper, las piedritas estas Así que vamos a ver Vale Ahora intentaré entrar a la casa y tal El hacha, me hago otra Ahora, la estructura de madera Vale lo hacemos, tres Estructuras de madera Ya está, tenemos que hacer un montón Pero bueno Solo nos pide tres, de momento pues Solo hacemos eso, vale Equiparía el hacha por aquí. Esta la despedazo. El arquito. También mismo por aquí. Ok. La estructura de madera que las tenemos que colocar. Y el, van, el saco de dormir. Es por si nos matan y tal y cual. Venga, pues... No sé, aquí mismo podemos hacerlo dentro no Tenemos que investigar aquí la casa Nada, está sin botín Ok A ver si encontramos algo que poco se ve, ¿eh? Ojo con la, el gamma <ríe> O la antorcha y todo Y no, no se ve mucho, ¿eh? A ver. Voy a colocarla por aquí más que sea Yo qué sé Ahí Que veamos algo Hasta que encontremos... El casco de dinero. Bueno, algo más de pluma Ya no veo nada Ya no veo nada Me tengo que llevar la, la antorcha otra vez Ok Vamos a ver Hay que colocarla de nuevo Vale Le damos aquí a A ordenar Venga, y hay que colocar el El saco y todo yo que poco alumbra la. la antorcha. <ríe> Venga, un fregadero. Dame un. Dame la llave inglesa. Ay, qué lástima. Bueno, tenemos ya, eh, chavales. Importante también. Ok. Algo de comidita por aquí. Más ollas. <ríe> Yo solo quería una, pero bueno. Nada, no nos da comida. Vale, por aquí no hay nada. A ver, aquí sí. Nada. Y a ver si nos da comida o algo. Y buscando por aquí, o si hubiera, mira, una velita. Nos podemos, claro, por eso hay tanta luz aquí ahora. Venga. Voy a poner el... este... Ahí mismo. Vale. Y luego este, a ver dónde lo pongo. Que hay que mejorarlo. Pff, no veo un pimiento. Ahí mismo, van ahí <ríe> Esto que bien Una columna Ahí, reforzamos esto Con el L2 Vale, ya tenemos completada la misión Ok Vamos a subir para arriba, eh Vamos a subir para arriba Así que me voy a llevar otra vez La antorcha Ok Ahora me pide la fogata. Pues venga, vamos a hacer la fogatilla. No Antes que nada. Que ya son las 11 de la mañana, chavales. La fogatilla va aquí, en lo del horno. Vale. Aquí la tenemos. Ok. Ahí estaría, ¿vale? Puedo ponerle perfectamente. Bueno, ya hemos hecho las misiones. Eh? <coughs> Perdón. Bien hecho, sobreviviente. Has demostrado ser capaz y tener un gran potencial. Hemos marcado tu mapa con el puesto de avanzada de Río Blanco más cercano. Eso es la, la tienda del vendedor. Allí encontrarás un vendedor que podrás comprar y vender bienes e intercambiar historias con uno de nuestros amigables ciudadanos. Bienvenido a Bordo. No. Muy bien. Ya no somos ciudadanos de aquí. Vale. Ok. Metería una ollita por aquí. Ahí. A ver, algo de maderita. ¡Muy buenas! Ahí Vale A ver Podemos hacer ¿Los huevos? No puedo todavía, ¿o okay, qué, tío? ¿Por qué no puedo hacer los huevos? ¿Los contocinos? Ah, claro, necesito la carne, leche Vale, vale Bueno Una buen botellada podemos hacer No o de nieve, sí, he cogido por de nieve, vale, estupendo Hacemos aquí un poquito de agua, perfecto Y cafelito ¿Cuánto? <risa> Uno Podemos hacer hasta siete cafés, eh Ojo que lo mismo sobrevivimos aquí en la nieve Con el cafelillo, eh Vale, tendría que ir cogiendo este agua perdiendo tiempo, pero bueno, ahora iremos a por el trader, creo que nos puede venir muy bien eh, poca broma y con el agua de nieve igual también podríamos hacer más y voy a hacer que eh a ver, quedan 5 35 segundos, vale 6 yo con, con otra más y me hago siete cazas del tiro bueno ya dejo que se hagan estas vale y ahora hacemos aquí un poquito de café dos minutillos más le metemos un poquito más de madera para que tenga tiempo aquí combustible ahí Venga, que no le falté ok este no lo quiero para nada tío el panel de cristal bueno son ventanas vale Son ventanas Y yo no las quiero para nada de haberlas tirado, pero bueno Tres Y cuatro Doble cristalamiento, chavales Aquí lo bueno es que estamos calentitos también Venga, a ver cómo van esos cafelillos Queda un minutillo y medio Vale Ok. Más agua hervida puedo hacer. También. Nos falta el agua, eh. Cinco más. Con pues la bola de nieve, eh. La... Ojo aquí te no... nos salva ahí. ¿eh? La nieve está muy bien. Y el cafelillo nos va a venir. Fenómeno. Pues venga, le metemos un poquito más de madera, no sé. De sobra Vale Qué más, qué más Uf, La pizza y todo esto, el pan mooso, soltar, que no Esto no, porque es intoxicación alimenticia Menos 60, esto no lo comáis Ni de broma va. Se puede utilizar para fabricar Antibióticos, vale, la estación de química Pero todavía la estación de química no viene largo eh, Las pesas de plomo la voy a Despedazar las lata igual no, no las quiero. El héroe en bruto igual, podríamos incluso despedazarlo también. Vale. Plomo, el latón este también, lo voy a despedazar. Y por ahí, por ahí irían los tiros. En 30 segundillos. Vamos corriendo a esto. Y los huevos también nos podrían servir, tío. Pero no sé. Es que esto cura poco, la verdad. Pero bueno. Eh, pues ya hemos terminado ahí. Dos huevos. Pues venga, que me hago un par de huevos. A ver, chavales. Vale. Ya tenemos que ir ya, ¿eh? Voy a buscar el vendedor o algo. En la nieve es muy chungo de, de vivir aquí. Mucho frío. Tenemos el café. Pero no podemos estar toda la vida aquí con el café. Voy a meter un poquito más de, de madera. Calumbre un poco. Un minutillo más antes de que nos vayamos. De aquí del caserío este. Bueno, de la casa quemada, más bien. Porque otra cosa? Ahora cogeremos la vela, ¿vale? A algo interesante por aquí Que no creo, pero bueno Vamos looteando madre vale, mira, antibiótico Pues nada mal ¿Hay algo? No se ve nada, chaval Ok Se ve un pimiento, la cama Perdona Pero la voy a deguazar, me da un poquito de tela Vale Y hierro, ¿no? Vale El farol este no sé si me dará algo Que con la de esta no creo Con la del hacha no creo que me dé Hierro nada más Estamos 75%, ¿eh? Ah, hierro nada más No interesa bueno, pues yo creo que nos vamos a ir de aquí, ¿eh? Rompo la camita esta y, y nos vamos Son las. Vale, el vendedor Como mínimo, intentar hacernos la casa Lo más cerquita del vendedor, ¿vale? Bueno, tampoco es que hubiera aquí gran cosa En la... En la buhardilla Así que... Cogemos nuestra velita Aquí Nos la vamos de aquí Nos la llevamos y localizamos ahora al vendedor, a ver dónde tenemos que ir ojo que no lo veo, ¿eh? aquí en nave que hay no te lo indica ah, dice que te lo indica pero luego nada, vale en el otro lado sí, en el, en el otro mapilla sí tiene que estar alrededor de aquí, pero averigua si encontramos la carretera, voy a seguir la carretera a ver si nos lleva a algún lado, a ver esta puerta <coughs> perdón He cogido un poquito de frío, parece, en la noche Retrete, agua sucia Ya ni me paro a... Qué raro, no tiene de vitaminas ni nada Bueno, no podemos hacer más nada Si rompo el retrete Vale, me da una barrita de esa Que nos interesa luego la barrita, ¿vale? Chavales, por eso la he cogido Hay que coger esos materiales Venga, pues nos vamos, ¿eh? muy lento, y muy mal, pero bueno a ver, ojo, un zombi ya y estos son los, los chungos, tío, al menos aclarea un poco y puede haber algo más, pero aquí puede haber cositas, aquí en el buzón 41, ¿para dónde vamos? para el sur, para el oeste vamos no, para el este no tengo ni idea, ¿eh? chavales, vamos a ir al este Vamos a un poquillo el tocón de árbol. Vamos bastante lleno Eso no nos interesa. Estamos niditos. Que por aquí lo bueno de la nieve es que se ven bastante bien. Veo yo. Una piedra. Cuidado que no nos vean los, los zombies. Nada. No me da miel. Mira, a ver esta casa, tío. Ojo. Haríamos más Más flechitas Pero bueno <coughs> Ojo aquí, ¿eh? ostras oh, un perro, tío! ostras oh, un perro, tú! Mi pianga la gasolinera Pues nada, allí que nos vamos Vamos a ir para allá, creo Me voy, tío Un perrete Podemos salir por ahí Qué poco corre mi personaje, tío Vamos a ver si podemos escalar la montañita esta que el perro no nos interesa, vamos, ni una cala Este que es otro Vendedor de eso ¿Eso que es una quemada o qué, tío? Ostras, qué mal Que no sé ni dónde hemos ido a parar, ¿vale? Los leñadores son muy chungos ¿Me ha visto? No no me ha visto, pero Me va a ver Yo que poco corre Voy agachado, ¿qué, tío? Vamos, oh, entonces Esto no me corre menos Venga, si salimos de la nieve, tío. Tirando aquí para el norte. A ver si es una buena zona. ¡Ojo, ojo! La mina está y perrete también. ¡Ojo! ¡Ojo, aquí, cuidado, eh! Creo que las minas estas suelen haber perros y nos funden ahora mismo, eh. Nos funden y nos vamos a jalar. ¿Tú qué, tío? Ya no, esto es la, la zona peligrosa que me estás contando. ¡Míralo! ¡Madre mía, chaval. ¡Buala! ¿No es una mina chunga? No sé para dónde ir, creo que para... El... Buala gasolinera, tío! ¡Ostras, tú! Aquí creo que había... ¡Madre mía, dónde hemos ido, chavales! ¡Vuala,uala! Buala! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Eh, me quería que era una pistola <risa> Ya tenemos poco sitio, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay Que como venga el perrete ahora No sé ni lo que estoy oyendo, pero Me da mucho miedo Vámonos, vámonos <risa> ¡Ay! Ahora me he hecho un E15 le primitivo Al bajar de la montaña, tío Ahora no podemos correr bien, mial. y estoy ya lleno a ver qué le pongo yo ahora estoy aquí voy a utilizar uno de agua dos de agua es que vamos, muy llenos tío. esto despedazar de y voy a ver si me puedo hacer un Una tablilla, ¿vale? Tenemos tela Uf Menos mal más que me puede hacer la tablilla, ¿vale? Pues la telita hemos cogido por ahí ¿Vale? Ay, ay, ay Qué chungo lo tenemos, chavales No si un café y todo y el luz este, es que no lo quiero tirar Ni nada de eso Venga, un poco de espacio, ¿eh? A ver, para dónde tiro. Dos tarros. Pff, pues quiero dos tarros vacíos. Voy a pillar la carretera, esta, buena. Y otro zombie por ahí. A ver si me da un abrigo también o algo. Mamiel. No viene muy bien, ¿eh? no voy a decir que no. Muy importante. Que para el susto que es, tío. A ver si localizo alguna de estas. Hay el, el. el de este que viene vendría, tío. Pasa que es muy difícil matarlo. De una. Vale, y como nos no vea. Nada, no le he dado. Ya se nos mueve, ya se nos va. Ya ni lo veo. y ha pierdo la flecha venga, a ver qué es esto estoy cagadísimo bala voy a tener que hacer un cofre ya por aquí, eh no, hombre a ver, ya estamos lleno otra vez si ya el cerdito se me va otra vez que la carne es muy importante a ver Ahora tengo cerditos por todos lados. Y poquito más para arriba. ¡Ay, que viene, que viene, que viene! ¡Sí, me vio, me vio, me vio. Me cachis. Ah. ¿Cómo haya perro aquí, verá? Me tengo que matar a todo esto. Está lleno. Y que es que todo esto de la marinera. Ostras, que soca, me y todo, ¿eh? No tengo ni flecha ni nada para pa, pa matar a toda esta gente. Algunidito. Para, para. 37 flechas. Ah, flecha, bandolero. Para, y no te quede atascado, que entonces ya. Ojo, es que tenemos ahí la zona esta terrorífica. Tenemos que irnos de aquí, eh. Odio. Oh, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No sé ni dónde están los zombies, pero... Yo con el E15, que tampoco puedo correr mucho Eso que me sale, me interesaría, tío La verdad Ya a la hora que es, las 5. Lo mismo pasó la noche aquí, ¿eh? Ahí un cafelillo por si las moscas Tenemos que averiguar la escalera, ¿eh? Un poquito lleno ¿Dónde está aquí la escalera, tío? subí subir arriba. Ay, que no hay escalera. Aquí, que me pillan. Me pillan. ¡Ah! ¡Cómo he subido la escalera, tío! Lo malo que me han visto. Odio. Oh, ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Está aquí! ¡El ya ha dado! No hace más flecha, ¿eh? Apúntale ahí a la cabecilla Si no, este no muere Ahí, apúntale a la cabeza Condorero Bien ¡Ay, que se mueve, que se mueve! Pero bueno Me hemos dado ahí fuerte Bien Bien, que estos son muy fuertes, ¿eh? los leñadores Bien, me ha dado una capucha y todo Ojo no hacer un cofre, tío A ver esto Equipar Uh, uh, uh, eh. Chavales, Vestimos Este, despedazar. Venga, que necesito, tío, el cofre. Un cofrecillo. Vale. Mira, me están escuchando todos, ¿vale? Madre mía. No sé si ponerlo aquí mismo. Aquí, vale, y meter cosas aquí. Que es que llevo de todo, vale. A ver si puedo matar. O sea, si me puedo hacer más flecha, matar a esta gente. Si no, cuero, los energéticos no vienen bien. De momento, no sé. La miel, la comida, los huevos. Creo que me los voy a comer ya, vale. 67, un 65 Qué raro Ahí Vale, me tomo otro de agua Esta Esta la guardo Esto por aquí Este por aquí Vale, y intentar hacer una poquitas más de flecha A verla incluso Venga, flechita el cofre también tenemos que señalarlo, ¿vale? Dios, que obvio con los zombies aquí todo el rato. Venga, 46 flechas. Lo malo que viene la noche? La noche se nos viene... arquito, venga, man que sea De mientras Aquí mismo Vale Luego esto hay que señalarlo en el mapa Aquí Vamos a poner Aquí, aquí de un cofrecillo, vale Ahí, incluso El saco, me daba igual el saco, pero bueno el saco no da igual Vale. No sé ahora por qué no me sale aquí. Aquí lo básico. Aquí. Hacemos otro. Bueno, va a tardar un poco, ¿vale? Y nos va dando ahí horquitos. De bastante más nivel. Vale. Venga, el que sea ya. Tengo que atacar a los zombies que están ahí abajo. No sé cómo lo voy a hacer Que me mate Aquí suele haber cosillas Pero como no veo nada Y parecía que había algún cuerpo o algo Mira, como suba alguno Por la escalera, habrá No veo nada, tío y Me voy a caer y todo Están aquí los Inflow y esto No veo nada, eh esto como suban para arriba, la gracia que me va a hacer... ¿Cómo chillan los zombies? A ver. Cambiamos esto. Pedazamos. Sí, todo despedazadito. Vale. Ah, bueno, el, la de esta también. La antorchilla, vale. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí mismo. Vale. Jope, es que no veo nada, tío. Yo iría por esto. Pero vamos a ver. Están ahí, venga. A ver si puedo darle a ese. Cargamos la flecha Ahí. Estos encima son muy duros, ¿vale? Ahora empieza a moverse Y ya no le doy Y me caigo Y es cuando la liamos Parda Sal para afuera, ve ¿Dónde está tío? Ahora se me va ¡Ay, que te doy! ¡Ay, que te doy! Se sí, he fallado Ahora viene otro Bueno, pues aquí no vamos a tirar toda la noche Lo malo es que no tengo flacha para todo <ríe> No voy a tener flecha para todo Me el aquí, yo no, dale en la cabeza, hombre Ahí Ahí lo que va, no caen, tío Es que estos son andes duros los leñadores Por eso es chungo caer aquí en la nieve de primera Ay, que he fallado el tiro Ahora encima tengo el gemelo. Y ya no sé cuál es el que le tengo. Vela. Más tiro. 40 flechas. ¿Le estoy dando ¿o qué, tío? Sí. sé. Bien, hemos subido de nivel. Algo es algo. Yo creo que no quiero fallar flechas. Los tiramos. Ahí creo que hemos fallado, ¿eh? Ahí hemos fallado. Se ha movido y. No le pego piedra en la cabeza. <ríe> <ríe> Madre mía, la que tenemos ahí chavales. Y más yo fallando ahí, claro, si es que se mueve mucho, tío. Muérete, hombre. Y no te muevas. Ahí es difícil darle, tío Ahora apunta ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal! Apunta muy mal Encima si es que, que fallo, tío ahora vale, viene el otro Vale, le pego en, entre medias ¿Va a este o qué? Vale. Nada, tío Por, un... por lo menos están saliendo Vale, me quedan 20 flechas, lo malo Tenía que haber cogido manida Pero bueno con las prisas, pues no me ha dado tiempo, ¿vale? Ahora verás tú... Espero que, que no encuentre la escalera Como encuentre la escalera como el de antes Y es que creo que la tengo ahí, la escalera, ¿sabes? Que no veo un carajo Perdona, pero... Madre mía Chish, chish, qué buf. Ahí está un poquillo más para allá, la escalera, ¿vale? No me no pueden bichar a la escalera, que si no y más que hay una pequeña luz ahí abajo. Toma, esa ha caído, ¿vale? Le damos la cabeza. A ver, esto. A ver, a ver. No sé si le estoy dando la cabeza. Que va. Que va. Me voy a caer. Le a tío. Se queda ahí un poquito. Justo donde. A ese le he dado. Se me mueve el otro Madre mía, qué follón tenemos, chavales Ahora verá cuando llegue a las 10 de la noche sí, Pero da ese, tío Ahí A este, hombre Y a esta Ahí se me ha movido Ahora y más no me puedo mover Se van a destrozar los cuerpos ahí La espalda, no, dale en el... En la cabecilla ahí. ¡Ay! Bien, ha visto. Se le ha reventado la cabeza. A ver. Me quedan tres flechas, chaval. Cuatro. Pasamos a A ver si se pegan entre ellos. <ríe> <ríe> Madre mía. Ahí hemos perdido un cuerpo. Pero bueno, sé se... De esta manera. Ese por ahí. Otro cuerpo que hemos perdido. Porque está en el mismo sitio. Están por ahí andando. Pues ya ves tú Pues no tenemos a flecha. Aquí de allí dando vueltas también. No es capaz de subir las escalerilla. Ahora se. Ya ya dar botes. Ven, pues no tenemos más flechas, ¿vale? Vámonos de aquí Digo, la vista estaba por aquí Pero bueno No sé, pasaré la noche aquí Fabricando armas O sea, fabricando armas Fabricando achitas o algo A ver si vemos algún cadáver o algo por aquí Creo que no, que muchas veces te tendrían un cadáver por aquí Este, ¿no? Eh, ahí está Bala Me han dado bala Vale, el shocker me sale este nos interesa lutearlo, ¿vale? Es un buen... Por aquí pues podríamos... Ya no, ¿no? Porque son las nueve y... ¿Esto qué material es? Bueno Tormigón, por lo menos De mil Vale. Aquí nada. No podemos hacer nada, ¿vale, chavales? Esperamos, pues son las nueve. Y vamos a picar piedra o vamos a picar. A ver lo que picamos. El hierro este ¿o? Vale. Herramientas, trampa Hacha de piedra 6 si nada más Por pues la fibra, no tenemos fibra, tío Qué mal Quería que tenía más fibra, pero bueno tío, Es que no se ve nada, vale Me ha dado un hueso, era lo que quería Fenómeno Huesito por aquí vamos a hacer un pinche de hueso vale para despedazar fabricamos y tenemos otro arma ok de pronto he... he despedazado yo los arcos pero bueno ya está igual no lo había despedazado ni mucho menos Esta sí, quizás la del nivel 2 Me ha dado uno de, de arcilla Cuando me ha dado una arcilla, tío? Vamos esta es de despedazar, ¿vale? Nosotros la, la guardamos Pincho de hueso aquí para despedazar La zombie Vale No se ve un pimiento, ya la mano Ya viene la, la noche, ¿vale? Ya viene la noche Cuerpo este lo hemos despedazado, sí. Los dos. Pues nada, pues tocaría mucho picar, ¿vale? Mucho picar. Eh, a la noche. Ahora corren mucho los zombies. Pongo aquí la antorcha y... Y me lio a picar aquí. Yo qué sé. Creo que sí que da silla esto, eh. Sí, me ha dado dos da, dorcillas da, da Y luego en la mañana, pues Ahí, ¿vale? Este puede venir bien, incluso Aquí podríamos hacer... Es que no se ve un pimiento Digo, para un voladizo para matar a los zombies Pero es que no tenemos flecha, podremos bajar abajo Pero es que te la juega ahí Y mueres, más aquí en la nieve, ¿vale? Pues no sé, me damos esto. Creo que nos da arcilla también. Esto está muy duro y no, no nos da mucha piedra, ¿eh? No me está dando piedra. Arcilla y arena. Esto no me interesa. Por esa piedra. Vale. Por pues este, que tiene 3.000. Muy poca piedra. Y luego el metal también, el hierro no me interesaría también. A ver, ¿cómo vamos de... Cane podrida, que no quiero. Me llevo mi antorcha. Si no, no vemos pimiento. Bueno, tenemos la velita, podríamos ponerla ahí también, ¿eh? Vamos bueno, con eso. Es que madre mía, con el gamma, ¿eh? A ver. Es que no, desde aquí no lo puedo... No lo puedo utilizar el gamma. Controles y audio nada más. El gamma hay que hacerlo desde fuera de aquí. Soy el leñador. Venga, voy a coger la velita, por ejemplo. Vale. Ok. La tela y el cuero es que me interesaría guardarla. Aquí ya no veo más nada Así interesante Guardaría la arcilla La grasa animal Bueno, la arena no la quiero para nada Y la carne podrida del zombie Esto también, no lo queremos ahora mismo para nada Hasta que no encuentre una pistola Esas sí nos pueden venir bien La de 6, la de 9 milímetros Vale Bueno, pues nos quedamos con eso Ahora reuniré uniré metal, me voy a llevar todo el metal este a ver si puedo colocar la, la velita si puedo colocar aquí o no sé que no sé si al romper lo otro La cámara tampoco alumbra mucho también te lo digo <risa> también te lo digo ahí, en el aire no se ve pimiento. Venga también podemos picar así un poquillo estamos detectados pero no pero no cazados ¿vale? ahí y que no nos suba ninguno por la escalera que ya nos subió uno y madre mía que susto con el leñador creía que no lo contaba Y vamos cogiendo hierro Vale no sé si coger Y hacerme una pala Es que no voy a tener, tío No tengo, qué lástima que no tenga Fibra Porque es que la pala me vendría muy bien Para pegarle con la pala Ojo, pues nos pide uno de fibra nada más, ¿eh? Voy a destrozar este El Pedazo, a ver si me da uno de fibra no, qué lástima. No, nos da fibra. Qué lástima. Si sí, de guazara el arco, que ahora mismo no, no me está haciendo falta porque no tengo flacha Que va, madera. Va. hemos quedado sin arco. Qué lástima no va no haber cogido uno de fibra más, macho. Y gozo en un pozo. Vale. Que era para minar, para que me diera minería Porque así con este no me da minería Y con este no creo Bueno, mejoramos cuchilla <ríe> ah, cuchillazo limpio ¿Imagináis pasaros toda la partida con el cuchillo este? De arma Ni de coña, vamos ¿Cómo se oyen los zombies? Yo no se ve nada eh. Estamos picando donde no... Pero bueno Hay que tener cuidado de No picar el aire acondicionado Que se nos da luego Parte mecánica Vale, había por ahí un... Ahí, vamos picando por aquí Me fuera gustado tener fibra y de todo Piedra y eso Y fuera hemos hecho más armas y más palos de esto Vale, que es lo que hay que hacer aquí en... Y sobre todo sobrevivir Que no os maten, chavales No quedarse sin agua ni comida Hemos caído una zona muy muy chunga, eh, la nieve ahí cerca también de la zona radiactiva. Tenemos que irnos para el sur, pero vamos. Madre mía, la que estamos. ¿También? Creo que el aire acondicionado es ese de ahí, el último, ¿vale? Vamos rompiendo por aquí. Cansamos un poco. Y los zombies locos por pillarnos. Mira, aquí la Vía Láctea. Vale. Aquí el agujero negro de Sagitario A. Y por ahí, por ahí anda. Recién descubierto, poco se habla del agujero negro. Y aquí tenemos la luna lunera, vale. Me encanta. Ya <ríe> estamos inadvertidos otra vez. Ahora se echan a dormir los zombies. A ver, ya me escuchan. Detectado, sí, que están muy cerca. Entonces, bueno, detectan enseguida, pero me da igual. Mira, herramienta de construcción al 4, que todo eso nos viene muy bien también y este ya no puedo. Vale. Lo despedazamos. Vale, me equipo otro. Lo que pasa ya, digo, si me diera. No. Ah, he despedazado otra para nada, tío. Pero bueno. Me quedan tres. Para pasar la noche aquí. Son las una de la mañana. A las 6 amanece Ya queda poquito, ¿vale? Este es el último No, el otro es el aire acondicionado Ahí, eso se deja Ese hay que... Vale, vamos por aquí Y camo hierro Madera sí, ¿no? Magarrota no puedo hacer o Tampoco, tampoco, tío Tampoco. O oh, si. Sí. Claro, hombre. Venga, vamos a hacernos 20 por ahí. Se pues, me puede hacer ya un garrote reforzado con hierro. Venga, 20. Garrotillo. ¡Claro, me Venga. Vale, así vamos mejorando. Y, y luego ya cuando eso me hago el de garrote reforzado con hierro. Que nos viene muy bien. Salgo con el garrote reforzado con hierro Y lo reviento a todos los zombies de ahí abajo <ríe> Y cuidado que no haya perro En el otro lado de la gasolinera había un perro Más nada no más que lo vi de, de lejos Y vi de la gasolinera Si no, nos fuera matado el perro Ya se nos ha quitado el 15 ¿eh? también, muy bien Ahí me da muy poco... Poco metal, pero bueno Sí, sí Tenéis mucha hambre No vaya a pasar hambre Quieren comer los zombies Y no queremos que eso suceda ¿A que no? Pues venga, vamos a ver Lamento a la oscuridad, chavales nos va a quedar un poquito oscuro el vídeo. <risa> empezamos oscuro también, empezamos oscuro ahí en la, en la mañana. A mí es que muy chunga. Todo de primera. Venga, pues tenemos aquí unos poquitos de. De garrotillo, ¿vale? Este la podríamos reparar, pero. ¿Con qué repara? Con piedra. Se pierde un nivel y todo. Venga, la reparamos. No, la he... no no la he reparado La he despedazado. Ok. Esto sí. Vamos a pedazar todo. Al menos nos recuperamos algo de madera, ¿vale? No es mucha. Salvo. Ahí. Y ahí Ok Otro 20 que va en camino 8, ¿vale? Venga. A ver, tío Que vemos menos que Pepe Leche Aquí que Vemos menos que rompe techo Venga, habilidades de fuera de arma Al 8, eso está muy bien Mira, ya hemos llegado al 100, vale Los garrotes, eso está fenómeno Ponen a dar saltito ahí los zombies Que tampoco alumbra mucho esto, pero bueno Ahí que, que veamos algo, ¿no? Uff De que se rompa la antorcha Nos quedamos entonces sin... Se ve algo más, ¿no? Algo más, vemos No mucho, la verdad que tener cuidado que no se nos destroce la... la antorcha, ¿vale? No me quiero quedar sin ella y muy importante eh, la herramienta. Aquí qué pasa. Este hormigón, ¿vale? ¿Y este por qué? Otra textura. Vale, puedes estar esforzado, pero. 3.000, tiene los dos el mismo. 3.000. Ok. No quiero destrozar la de esta, eh. La antorcha. Ok. Pues ahí estaría más o menos. Hemos cepillado ya todo el, todo el hierro, ¿vale? Yo mismo hago aquí un agujero, yo qué sé. No sé. Y ya es que no tenemos más nada. Vale. No sé por dónde anda la zombie. No me quiero caer abajo. Vale. En el shotgun ya. Aquí estamos. Necesitamos tres horitas más. Vale. Y ahí estaría. Ves cómo van nuestros palos. Cómo pues recogemos la antorcha. Otra vez, no perderla Ok Ahí Me equiparía el de 110 Ahí No puedo hacerme ni el arco pues No tenemos la fibra Necesaria Sí quiero hacerme el trabuco, no sé. En el otro no me lo hice en el anterior vídeo, en la anterior serie. y puede estar bien hacer el trabuco, por lo menos para las primeras, los primeros días. Ahora miraré a ver qué nos pide la munición del trabuco. Aquí, piedra, pólvora y papel, vale. Es bastante fácil la munición del trabuco. Y vamos a ver que o pasa que aquí no me sale el trabuco, no sí, sí, aquí está Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo malo es el hierro forjado Una que tengamos la forja, pues ya podríamos hacerlo Las tuberías, pegamento, ¿vale? Uno y uno Y se podría hacerlo, podríamos intentar hacerlo también esta, esta vez ¿Vale? Como no nos pide receta Pues puede estar bien El trabuquillo <risa> Ok porque más agarrota, ¿no? otra cosa mientras vamos vale otro 200 de de madera ahí va vale, los garrotillos en camino Bueno, por lo menos sube uno cada nivel, ¿vale? Algo salvo. Luego ya tendremos que. que bajar abajo. Ok. Tenemos el hierro. Bueno, podemos coger. La lata está. fuera. Okay. Un poco más Voy a intentar hacer aquí otra fogata A ver la fogatilla No, creo que no voy a poder O oh, sí, tal vez sí Sí, con piedra, perfecto Con bueno, hacemos otra fogatilla Otra cocinilla Estaría bien Este por aquí Este por aquí Aquí esto lo despedazamos y vamos recuperando madera, vale. Que cada vez que hacemos 20 derrotas son 200 de madera. Esto nos va a venir luego muy bien para el arco, para poder fabricarnos el arco, incluso ahora para poder Hacernos el garrote de hierro, ¿vale? Tenemos hierro y madera. Ahí. Ahora. Un poquito más de, de garrota, ¿eh? <ríe> ok. Y otro 200, ¿vale? Al menos recuperamos bastante madera, ¿eh? Bueno, 150 hemos recuperado de, de, de los que hemos despedazado Así que yo creo que muy bien Hacemos otro 20 Y luego antes de salir nos hacemos el reforzado con hierro Venga, voy a colocar la, la fogata Lo mismo me da un lado que otro Ahí mismo a ver, Voy a meterle una ollita, ¿no? ahí okay. por aquí Ahí, colocada La maderita tenemos poca, pero bueno Ahí tampoco, de momento no vamos a cocinar, ¿vale? No lo necesitamos Venga, ya estamos al 140 no sé Si ya llegas por lo menos al 200, ¿vale? Pero es difícil Vamos a intentar Llegar todo lo que podamos Hola, el Juan L bueno, la versión de PS4 La más de toda <risas> Pero no por eso menos divertida Aquí te deja ir un poquito más a tu aire Bueno, el otro también, ¿no? El alfa 20 Pero El Navat Game Navat Game ...muerte permanente, ¿vale? ...como me maten... adiós muy buena... ...ahí... ...soltamos los garrotillos... ...esto lo despedazamos... ...ok... ...están chungos ya... ...ya los zombies, ¿eh? ...pero bueno... ...que ya va a amanecer, ¿eh? ...ya queda poco y... ...puede estar bien... ...a ver lo que saqueamos aquí... ...sí, los niveles de las armas... ...tienes que ir... ...combinando y eso luego en la... ...en el banco de trabajo... Y creando, creando. Mira, ya el garrote lo tengo al 140. ¿Ahora qué? 15 garrotes. Venga, 15 garrotes más. O 20. 20, 20. Ahí. Son 200. Ya nos queda poca... Poca maderita. Pero bueno, ahí vamos. Las 5 y 20. Va a amanecer ya, ¿vale? Así que... Eh, otro nivelito Nivel 3 No me he dado ningún punto todavía Me interesaría lo de lo del agua Y lo del hambre ¿Vale? Para que no nos dé tanta agua Tanta sed Ni tanta hambre A ver mira, las habilidades El este Diario Jugadores Bueno, encuentro las habilidades Aquí Las habilidades, ¿Vale? Estas que son muy importantes, tío. Que tenemos 15 puntos nada más. El del hambre estaría bien. De momento tenemos bastante de bebida. Es que me interesa todo. Pero bueno. Vale. El minero 69 estaría muy bien. Mi ganera. La forjita que ya estuve herramienta de construcción al 40 si no todavía no podemos fabricarla la más pide 30 puntos esto de momento lo tenemos muy lejos ya os digo que yo de primera me suelo dar lo de la comida y lo de la bebida vale me da 10 puntitos aquí tenemos 15 pero me voy a comprar vale para no necesitar tanto tanta comida venga tengo cinco puntitos, no me falta más, pero bueno. ¿Qué va ¿Qué vamos a hacer ya, chavales? ¿Qué nos vamos a ir? Ahí a matar zombies. Está la cosa chunga. Venga. Esto el agarrete este, tampoco lo quiero. No sé para qué me lo he equipado si me voy a hacer el de hierro. Vale. Ya parece... Lo es? me hago un garrote de hierro que vamos a pegar palos pero ya que no quiero despedazarlo cuando venga venga va a venir por aquí ahí lo tenemos y equipado, ¿vale? y ahora a pegar a pegar palazos <ríe> ahí, que amanezca un poco que vea algo a los zombies macho, Madre mía, todo tolevar. Voy a tener que tomar café también. Para desayunar, yo creo que estaría bien. Un cafelillo, ¿no? Vamos a ver. No me quiero equivocar. Ahí, usamos aquí. Pasa, nos quita hidratación, pero bueno. Me voy a tomar uno. Como tenemos agua ahí. Me cojo esta misma, me la tomo También el agua hervida Ahí, 97, yo creo que está muy bien, ¿vale? Y siempre hay que llevar algo de agua también en lo alto, ¿vale? Incluso la lata de chili por si nos morimos de hambre No sé si llevarme ya las la balas y todo Ahora cuando luchemos a ver si no, tenemos la suerte de que nos toque una... Una pistolilla ¿Vale? Esto no lo he visto yo El bolso de viaje este Bueno, pues nos ha dado dos linternas Y el garrote de madera Que lo despedazo Pero estas dos linternas ni ya No viene muy bien Macho Y para alumbrar digo yo Enciende Ya ves tú ¿Cómo nos fuera venido la linterna? Escucha, tío ¿Cómo has pasado hoy la noche a oscura? Y tenemos dos linternas ahí Esto es increíble Venga Ahí, Es que está lloviendo ahí. Vamos, nevando. Vamos, vamos. Vamos a ver, chavales. ¿Qué están aquí? ¿Dónde está la escalera? No la veo. No me quiero caer, chavales. Aunque sea menos caerme. Ya. Qué mal. La escalera. Yo para mí que subimos por aquí, por el medio. Dios, que no se ve nada, ¿eh? Ay, ay, ay, que me caigo. Y con la ni con linterna ni nada, ¿eh? Ahí la escalera, chavales. <ríe> Dios, parece que la sombra se va para allá o qué, tío. Se mueve, sí. Se... se mueve tela la sombra, ¿eh? <ríe> Aquí no está. A ver, para atrás, tío, a ver si. Ay, ay, ay, que me caigo. Ay, ay, ay. La han roto, no veo, no, no veo la escalera, me voy a caer. No la veo aquí, aquí, aquí la tenemos, chavales. Jopeta. Le pone aquí un. Estructura de madera por aquí o algo. Vamos a ver si podemos. Creo que dos. Vale y de esto lo mismo me... ay, ya no tengo madera suficiente o que sí, hombre Los pinchitos de esto que tengo frío, ¿eh? otra vez venga, nueve pinchitos de esto que puede estar bien este por aquí a ver si lo coloco bien a ver si me deja colocarlo no me va a dar aquí no, en el otro ahí Vale, a ver si me puedo, ya estoy cazado y todo. Madre mía, chavales, que voy a morir otra vez. Venga, vámonos. ¿No? Ahí. Aquí vienen. Corre, corre, corre, corre, corre. Que no se ve un pimiento, tío. Que me va a dar? ¡Yo! ¿Qué me ha dado, tío? <ríe> Necesito nidos, tío. Necesito nidos y de esto. Venga, hombre, dale. y vienen los. Tampoco me puedo manejar mucho. Dios, que viene el leñador este que me va a reventar. Uy. Buena. ¿Ha muerto? Bien Bueno en tembleque Voy a dar ya a ti palazo Toma Cuidado cuando nos quedamos al barranquillo Tenemos que hacer que no vengan más, eh Me da tiempo a coger algún nido y... ¡Ay! qué viene otro leñado ¿Dónde está, tío? ¡Que no lo veo! Que me da mucho miedo, tío Sí, Encima no veo nidos, dos leñadores Es que manda, manda riles, eh Manda riles Si os saca el linterna Y encuentra nidos o algo Voy a encontrar más, más zombies Que me van a pillar a mí Ahí Vale Vete, no quiero espantar al ciervo Quiero nidos y no, no me salen Y es raro porque de, se deberían ver pero con tanta nieve con tanta nevada no veo ni uno oh dios que viene ese no más zombies no esto ya lo vimos ¿no? ¿tú qué es tío? nada esto ya lo vimos vienen no veo ni un nido tío dios que me quedo sin estamina Quedo sin estamina, ahí ven los zombies. Esto tarda mucho, eh. Cuidado que no. Revienta por detrás. Luego no me toca nada. Cuidado que viene. No me das tiempo, eh. ¡Corre! Andolero. Bueno, para palazo otra vez. ¡Toma! ¡Toma! Un gesso ahí, bueno Un crítico Otra capucha de esta Vienen más, sí, tío Bueno, pero está allí lejos, eh Está allí lejos, tenemos que entrar Otro sedán Dame una llave inglesa, hombre, por favor Llave inglesa, chachi Va. No. un filtro de esto Que no queremos El carrito de... de las compras Cuando tengamos la llave inglesa sí nos viene bien de guazarlo Venga, donde está aquí la puerta, tío, que no veo tampoco nada. <ríe> Macho. Está abierta, vale. Nada de importante. Lo mismo tengo subido otra vez. ¿eh? Aquí quitar cosas, si no. Han abierto también. Más basura. Bueno, ahora cuando nos llenemos, ¿vale? Jopeta, ¿qué pasa aquí? Ahí. voy a entrar, hombre. Algo de, de bebida por aquí Miel Digo cerveza Cervecilla rica, fresquita Necesitamos caja, eh Verso que me este Este nada Esta tenemos que romperla No se ve nada, perdonad Nada, piezas de armas, vale esa de arma. A ver, aquí. Una vitrina. Hombre, esa me interesa también, pero. Quiero una armita. Una pistolilla. Tengo frío, tío. Cochise en diez. A ver, este. La sudadera. Vestimos. Ganamiento más 10. Es la misma que esta. Sudadera con capucha marrón. Empezamos esta me voy a tomar otro cafelazo Vale Ahí La energía aumenta tu resistencia y te ayuda a entrar en calor por un rato Dios, comida Pues me tengo que comer ya el chile, ¿eh? Chile Agüita Y me ha dado muy poco, ¿eh? El chile Uf, necesitamos comida como... pero bueno seguimos poca caja y poco de nada el sexto de la compra bueno agua nos están dando un montón bien Escopeta recortada Y unos cartuchitos de escopeta ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! qué viene eh? Vale, luego los pinchos estos deberíamos llevarlo también en lo alto A ver Torcha por aquí tenilla por aquí ¡Ojo, qué frío tengo, tío! Por eso decía que la nieve es muy chunga Voy a llevar Mira que me he tomado el café, tío Pero es que vamos a morir de frío, eh, eh Que me voy para pa arriba Para la fogata o qué pasa Esto para la moto. Necesito lutear esto Ahora que está esto Limpio de zombies Venga, a ver archivado, tío a ver, nuestra primera revista, revista del sicario. Esta para, para hacernos la... Ah, ostras, el Magnum, creo, ¿eh? ¿Cómo ¿Con eso? ¿Tenemos Magnum? Bueno, tenemos la receta, ¿vale? <ríe> receta desbloqueada del Magnum, estupendo. Pues bueno. Malo bueno, de frío, tío. Te voy a hacer una fogata ya. Fogata. Dios, y es que esto me da un toque de hambre. El frío. Quítate el pincho mismo. Ahí, vale. Nada más que tengo un poquito de madera. Bueno, se me metido toda. Activa. Que vamos a morir de frío, hombre. Qué chunga es la nieve, tío. Chavales, pero como no ha dejado la comida. Como no encuentre comida, para Ah, mi comidita, hombre No nos da comida, tío Ya estoy llorando <ríe> Nada, muchas latas vacías, de está Vale, esta no es nada Esa no sirve para nada Hermano, estamos aumentando aquí un poquito la temperatura Que sé, otra cosa es que no puedo hacer Ay, mira, tenemos aquí una caja Así no me quemo Otra pieza de arma Madre mía, que vamos a morir de hambre No tengo comida, tío ¡Ostras! Con la escopeta si puedo matar algún ciervo o algo? Si no Como no me den El Zombie aquí la Papelera Nada El Fregadero, dame la llave inglesa Nada, tío, no tenemos esa suerte Comida, comida, comida. Nada, tampoco. Por carga, es muy importante también subirlo, ¿eh? Nada, tío. Dame una pistola... Nada. Nada. No nos da ni una mierda. Una pistolilla, una pistolilla... Da, cuatro mierdas. Otro fregadero. Casi se lo cargan o qué. Golpeando, parece... Bueno, pues estamos llenos, eh, chavales. Estamos llenos. Aquí hay un montón de luz interesante. Que este sí no interesa. Espero que no hayan roto ninguna. Yo que necesito comida. Me voy a comer hasta esto, ¿eh? Me lo como la lata de comida para perros. Chavales, que rico está. El... <ríe> Madre mía. Menos que podamos sobrevivir un poco. Venga, voy a ir para arriba. A, su, a la las escalaritas si, es si Por eso no han subido Porque han roto aquí, ¿vale? Si no ¿Yo qué? ¿Subo qué? No A mí me pasa eso también, que no subo Bueno, pues voy a intentar poner aquí el cubilete este que tengo <risa> Ok A ver si me deja, ¿eh? No sé si esto va a ser buena idea Ok Ahí Que No sé si llegaré Ahí, hemos llegado, hemos llegado Madre mía, chavales Bueno, bueno, un lleno, tío está soltar luz por aquí Vale, esta me la guardo, esta también pieza mecánica, cartucho de escopeta eso es lo único que tenemos, a ver si puede matar al un ciervo de eso o algo, es que otra cosa lo tenemos muy chungo, eh sí este lo voy a colocar al final por aquí, creo no me ha lo que la cerveza también nos viene muy bien el hierro lo voy a soltar, vale ojo que tenemos las dos barras ya eso sí, no viene muy bien para a la forja. Vale. Y esta creo que. La pondré por aquí, tío. Para que me alumbre o yo qué sé, para poder ver yo. A ver. Ahí. Ahí. Vale. Me voy para abajo otra vez. Malo a la escalera, tío. Me voy a pegar una leche. ¿Qué habrás tú? Aquí está. Debería de poner otra abajo. Pero bueno. Ahí, cuidado. No nos caigamos. Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, esto es lo del tiro. Uh. Pero sigo teniendo frío, ¿eh? Cachis. A ver. Yo creo que rápido se acaba el café, ¿no, tío? ¡Vete! Bueno. Aquí a oscura. ¡El airdrop ¿Me ha dado pistola o, o lo he soñado yo que me ha dado pistola? La gana que tengo yo es que me dé una pistola Es un receptor de la K, ¿vale? Pero parece, ¿eh? No me fastidies, tío Es <ríe> una pistolilla Ok, el leno Esto es para lo del tiro, ¿vale? Pues, creo que han roto aquí una caja, creo, ¿eh? No sé Bueno, el de habrá que ir a... Por él también, espero que no me la haya mandado muy lejos a dos y cuarto ya. Bien, bien. hasta de miso, qué rica. Vale. Es poquito, pero bueno. Es suficiente, ¿vale? Para que nos cure un poquito. Ya os digo. Estoy por ir a por un, un ciervo o algo y pegarle un escopetazo. Si podemos, porque si no, lo vamos a pasar regular. por ahí otra ya ni la veo macho Ve, nada por aquí nada por acá es eh, lo malo que tenemos el saqueo muy bajo eh. He escuchado algo ¿eh? algún zombie cuidado ahí con eso Yo creo que lo que más, más alegría nos puede dar Es la hidro, ¿vale? Y escapar de aquí de la nieve Aunque me dejo ahí el El leso, ya os digo Ahí el cofre, pero bueno Es que Si no, no A ver, aquí algo de ropa, un abrigo, tío Nada Un abriguillo, un abriguillo Nada Bueno, cogemos todo de rugby bah, y no, nos ha tocado lo que yo quería nada y trina, nada trina sin botín a ver esta nada y nada yo creo que ya está todo looteado prácticamente o sea, no sé que me dé por ahí alguna lata alguna caja o algo que no creo esta es la que va para pa el otro lado de momento no la quiero Este ya está sin botín Que ya lo hemos descubierto Este no tenía nada Y yo creo que ya está todo looteado, ¿vale? Sí Yo creo que sí A ver, esta caja Esta caja Es la que nos falta ¡Ostras! Un pico ¡Qué bien, chavales! Pico de acero ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Qué triunfo! ¡Para la minería! ¡Tenemos pico! ¡Tenemos pico! Muy bien, eh No me lo esperaba Más piezas de armas, vale Ya estoy lleno Y me debo ir Creo que ya lo tenemos lo todo looteado prácticamente Este también lo looteamos La... Quedaría aquí La maquinita esta No tengo dinero, o sea que Tontería que, que busquemos A ver Creo que es esta caja, la última, ¿eh? Pero es que no me fío. A ver. Una cosa que podamos tirar o algo, tío. Ahora ya veis, porque no me la voy a poner. Despedazar. Una botas de vaquero. Negra. Pues me imagino que me aislarán más que esta. Despedazo, despedazo, el latón despedazo armadura de tela para la cabeza no sé yo podemos repararla esta despedazar despedazar esta vestir ¿puede ser? sí, creo que sí ¿vale? y esta vestir 161 Este no daría más frío Con el gorrito este No daría más frío Así que despedazo el gorrito Tenemos el casco de, de fútbol americano Que está muy bien también En fin Bueno Vamos ahí a La pala A la pala La pala nos puede venir muy bien también Vale, hacemos una palita por ahí Y vamos a ver Otra pieza por ahí Que me llevo esto ya la abrimos Pues ya no vemos nada, eh, chavales está rico por aquí para coger ni nada O sea que no vamos ir. Vale Nada Aquí Está todo, está todo Todo revisado Yo creo que A ver Daría este por aquí. Hombre. Tres plumitas. Que por cierto, me ha recordado que me tengo que hacer el arco, ¿eh? Eso que son moras. son moras, ¿eh? No ¿Sí? sé. Moras que luego podemos plantar y tal. Bueno. Que te de esta. Va. venga, voy a ver el. Voy a soltar cosas y nos vamos a ir para allá. Para en busca del. Del airdrop. Es difícil de engancharse. Joder, te pones a hacer una escalerilla, ¿vale? De madera. Escalerilla. Ahora busca la escalerilla. Me caché en diez. Escalera. ¿Por qué no la puedo hacer, tío? Qué no tengo madera. Buah. Que show. ¿Sí Encima voy todo, todo lleno. <risa> Madre mía. Voy a soltar los sándwiches es mismo vale, pues ya tenemos madera claro, por eso no me salía tío la escalera, digo yo, ¿dónde está la escalera? Nada vale, aquí vale, lo tenemos ahora pondría por aquí mismo así tenemos ya cosas, eh en el segundo día Incluso esta la podríamos romper Se me va a romper antes el hacha Pues nada Tenemos que hacer más hachas también Este de despedazar Este por aquí Vale Tenemos cartuchos? Sí Ya os digo Así podríamos cazar algo, tío Algún Un... Quiero algún jabalí? Antes había un montón, ahora no hay ninguno. Ahora no hay ningún jabalí. Que me muero de hambre. De todas maneras tenemos un montón de cosas, tío. Tengo que soltarla a la fuerza. No se complica todo, chavales. Estamos carne, pero vamos, urgente, eh. Aquí. A ver el, el cofrecillo Porque madre mía Venga Bueno, cuido aquí un montón de armas Enmayado y con frío Pues casi nada, chaval No os quiero decir nada No os quiero decir nada Ay, que me muero galleta taras de cristal que no quiero Esto también te lo queda No tenemos nada para comer <ríe> La mora no me la voy a comer La valla de nieve sí me la puedo comer un poco, ¿vale? Para saciarnos Aunque si hay sale ahí del bache, si no Vale Siente comida ya podía haber hecho también ahí un poquito de fuego Pero bueno Dejaremos la hoja. Otra cosa no puedo hacer ¿Daniel sacia o okay? qué? Tienes esa saciedad, sí, sí Me como un perrito de miel Vale Para ir tirando De fuera De fuera De fuera Pico, bueno, por aquí puede ir También está. vale Tengo mucha hambre, tío Vamos no, a morir de hambre y de frío las no, dos cosas Con mi escopeta tomo lona, pero no... Ahora, ¿Vale? cómo no esté la escalera ahí Ay, ay, ay Que no me quiero caer Y es que no me va a dar tiempo a cocinar ni nada Si es que es lo malo de esto Aparte que no los veo, los zombies O sea, los Los ciervitos O el otro O el cerdito Así que pues esto Como es que han matado antes, A ver si no da algo Pero no, estos ya están registrados Y como ahora necesitamos carne Pues no salen los cerditos, ¿vale? ¡Eh, un ciervo! Un ciervo, tío Lo malo que se me vaya y con la escopeta no tengo yo mucho cuidado, eh que nos puede venir muy bien, tío como vaya para allá para la zona aquella no sé si le voy a dar, eh no, a ver, le he dado, pero Me cachen en días, tío ya lo he perdido me estoy congelando totalmente es que se si me vais para allá, debería de estar herido y morir, tío Maldito, pero se me va a ir para la zona aquella. No, no te vayas para allá. No te vayas para allá, tío, que estamos en el límite. El límite, chavales. El límite. Oh, un bichungo por allí. Y nada, ya he perdido al ciervo, ¿vale? Está en la zona de radioactividad, no puedo. No puedo, tío, me cache la más, voy a morir. El ciervo, tío, está allí. Está allí, tío. Es que me salvaría la vida, eh. Yo, pero es que fear donde se me ha ido. Ah, la zona está, tío. Es mal. No sé cómo vamos a sobrevivir, chaval. Eh, vaya de nieve, vaya de nieve. Vaya de nieve. en el frío chungo nos da el... nos da el hambre estamos otro café yo que sé, tío cafeína, bus. luego, los estos los pinchitos si los llevamos es para ponerlo, ¿vale? en el suelo no sé sea que. qué lo único que nos salva es la Ah, vaya La nieve Ok Acá Nada. Vale. Estamos otra vez mallados Necesito comida, eh Urgente Y el sándwich no me lo puedo comer Sándwich podrido Venga, no, hombre, dame algo Nada, pegamento, tío y menos que tenemos la linternilla A las 5 de la tarde voy a morir. ¡Vamos a morir, chavales! Otra casa. Otro pico. Me ven bien, una resorte y tal. Queremos un nidito, venga Venga, arte un arco o algo Un padre eh, Vaya tela, bandolero Podemos ir por ahí sin, sin arco, hombre Sin flechas manos todavía Venga Dios que sé Sí mismo, ¿vale? Ahí Sacamos ahí la flechita Lo de esto es que iba a haber zombies también. Ya vienen. Ya vienen. Una sudadera. Bueno. A ver. ¡Amiga! Ya está nevando otra vez. ¡Dame algo de comer, amiga! nada a ver, podrida no nos da nada. Al menos no son leñadores, ¿eh? Que hemos caído en una zona muy mala, tío. Ah. Clavo ahí y... Nada ni el coche tampoco. Nada. Aquí podría haber algo también en la casa, eh Digo yo Hola, ¿hay alguien en la casa? ¿Con en el pico? No Tiene es que ser con el, la chilla, ¿vale? Bueno, ya tengo demasiadas herramientas y demasiadas cosas Vale Encima está desbloqueada lo que busco es comida Básicamente Así que vamos para la cocina Venga Dame comidita Que morimos Dame comidita No me quiero dar comida, chavales Dos ollas más Tranquilo, yo dos días. hay algo? Parece ser que no Muchas veces hay cosas ocultas En estas casas Mamma mía, con los sándwiches estos. Mortales. Aquí en servicio. La mierda. Bueno, eso está bien. Dos matraces. Eso no viene fenomenal. Pero no es lo que queremos. A ver. No, mejor la otra. Pues esta despedazamos Semilla de bala de oro Para hacernos los test Bueno, para plantarlo aquí quiero esto? Fuera Ok, si no llevamos ya muchas cosas Y eso no me interesa a mí tampoco Ok Ok Más o menos, eh Estas están muy bien, las tuberías estas Las podéis destrozar Me acuerdo si daba las tuberías de hierro o no O era hierro No recuerdo muy bien, pero bueno Nada, otra vela Y ya está, tío ya la vela no la quiero Ni el sillón Ni las camas Nada, muy mala suerte Voy a mirar la fogata por si acaso hubiera algo, pero no creo Nada Vale y estamos enmayados Estamos enmayados Vámonos Podría después hay otro Otro cofre, creo Venga, estamos ya aquí en Nubbet game National Forest a 7 de la tarde, yo creo que me voy a quedar ahí ¿eh? es que no tengo otra aquí vamos a hacer el cambio de de zona, pero no sé, tío vale nada, vale, tío, no me dan nada los coches qué mala suerte estamos teniendo ahí con el loot y la linterna cada vez alumbra menos vale, esta es la zona que por lo menos no hace frío pero es que son las 7 de la tarde estoy mallado no puedo volver a la casa y nos van a matar Me estoy congelando otra vez pues no, varía Hacer este es un té de vara de oro casi se la mar tío, qué frío y que una batería y ya estamos llenos ya estamos llenos vale menos 5, no, eso no me interesa tío. Eso es para luego, para la calor Pero no para ahora Ay, Muy mal es todo, ¿eh? Enmayado Mucho frío Nos van a matar Oh Dios, aquello está lleno de zombies Tengo que hacer un hueco y hacerme un cofre. No puedo fabricar hasta que no tenga sitio. Es que esto es lo malo de todo esto, tío. Y el hierro, no sé. Punta de flecha también las tendría que que despedazar. Nada, es que hago la, con dos puntas de flecha. Nada. Necesito comida, ¿eh? Necesito comida, no tenemos sitio. Me voy a hacer un cofre. El loot. Ahí mismo. Esto. Ni balas ni nada que no nos han servido. El matrán muy bueno, muy rico. Esto para luego para. Para cuando haga calor Vale Todo lo que no nos haga falta Lo vamos soltando por aquí Dos picos me soltaría este, no sé Vale, como tenemos ahí ese Es que el otro me lo tengo que llevar También Que viene la noche, tío Que viene la noche Y mira dónde estaba el hidro, pero es que no llego No llego el hidro Hora, ¿eh? La 8, es que no me da tiempo ni matar a aquello, creo. Bueno, al menos el de este lo tengo ahí, ¿no? Vamos oh. Oh, a dar flechas, es que también voy fatal de flechas. Encima, ahora no no no me acompaña mucho. Así que me van a pillar, pero es que intento coger algo de luz. Este no, que tarda mucho Uy, uy, que se me pilla el amigo eh. Este es durillo Cuidado Cuidado que tiene las manos muy largas ¿Se viene la amiga? A ver, digo que tiene las ma manos muy largas Y esta porque se da la vuelta tío, Que me quiero hacer ahora la La culebrilla Anda que no vienen. Voy a matarlo a todos antes de la ha eh, aturdido Aturdido Buah. Y nos paramos de atrás. Y pegar al escopetazo ese. Es al... que se me va, tío. Se me va el, el ciervete. Viene otro, ¿eh? Encima más gordito. El inflado este. No los veo y... Me va a pegar otra galleta. Ush Viene otro, tío. Es que no paran de venir. Y no los veo. No puedo correr. Me tengo que tomar una cervecilla rápido. Usar... Corre que nos pilla A las 9 y 39. Mira la sombra que tengamos ahí. Ya pega aquí un disparaco, aquí a este. ¡Venga hambre, hombre! Que me quedo sin cartucho ah, ¡Qué mal, tío! ¡Sí, viene aquí la pandilla! ¡Menuda fila, tío! De aquí no salimos ¡Ah! Bueno ¡Oh, Dios! Bienestar Ya me ha quitado bienestar, tío ¡Tú, no te vayas! ¿Sabes mucho tú? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, las nueve. Atravesando por aquí entre medias de ellos. ¿Tiene otro ahí o qué, tío? Es que no los veo, macho. Sí. Miga. Uf, estoy pasando regular, ¿eh? Ah. Tembleque Su Compañera Empieza Ah, me ha dado, me ha dado Toma He subido otro nivel Hemos matado ya a la niña putrefacta A nueve, tío Ahora Ahora es que me coge Tío. Que no paran de venir. A ver si matamos a todo esto. Encima no tengo comida todavía, ¿eh? No lo veo. Se ha caído, tío. Mira no, este hombre. Cuidado. Dios que no veo ya nada. Me tengo que ir, ¿eh? Ya ni puedo registrar ni nada. Ea. Me tengo que ir, tío. dado otra vez. Puedo registrar uno de estos que me dé algo. 26 926. Unas botas. Unas botas que no quiero para nada. Me morí, ¿eh? Una gafa que no quiero para nada. Ya está, ya no veo más zombies. Tenemos que reír. regresar. 9 y media. ¡Ojo! Y regresar a la nieve, ¿sabes? Nada, chavales, no podía ser. Tengo que señalar el aire, bro, ¿eh? A ver. Ahí mismo, ¿eh? Me da igual. No está muy bien señalado, pero bueno. A ver si puedo ahora mejorarlo y si no, pues nada. Vamos, vamos, que nos come la zombies, ¿eh? Ojo, ojo. si meterme en la casa esta, tío, yo qué sé. Y arriba en la casa, lo, la otra lo paso fatal, tío. Venga, no me han visto. Esta casa es muy mala, pero para. para pasar la noche, yo qué sé, tío. Vale. Que vienen. O oh, que vamos a morir, eh. mí Por ahí, cerca de la casa De la casa <risa> Cerca de la casa, pensé que es ya la hora Como me, me vea estamos muertos Como me vea estamos muertos Ay, ay, ay, ay, ay que miedo Ay, que miedo que me voy para arriba Y la otra puerta la dejamos abierta, creo <risa> La otra puerta la dejamos abierta Ahí, mira Ciérrate Aquí nos tenemos que quedar, chavales y acoplado, ¿vale? Que no nos deteste. Si me da frío, pues... Haremos una cantidad. Otra cosa no... No puedo hacer. Sin comida, que estamos. No he podido coger nada de comida. Ojo, batería recargable para la pistola de clavos. Qué bien. Esta no. Luego el café... Nos quita bienestar también. Esto estamos en 99. Beberé un poquito de agua. De lo único que tenemos. Y ya es que la carne tampoco puedo puedo comerla. Intoxicación alimenticia 100%, ¿vale? Estamos aquí un poquito acapados. Pero bueno, es lo que hay. Así es el 7 Days Today. Pues bueno, chavales, aquí nos vamos a despedir en esta noche, día 2. Hemos llegado aquí al día 2, más si sobrevivimos. Si nos quedamos aquí para ello y que no nos movemos mucho y nos deteste, pues quizás sobrevivamos. Venga, Peñita, espero que os guste el vídeo de hoy, que os haya gustado. Un saludito para todos. Chao, chao. Hasta la próxima.